El programa Marte a eh, Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo, ese fue inicialmente su nombre completo. Eh, tiene como objetivo principal formar una nueva generación de profesionales del área de las ciencias gerenciales, eh, bueno, con perspectiva ética y con el horizonte puesto en el desarrollo humano. Digamos que en la, en la concepción de CEN, el progreso económico eh, sostenible eh, tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo humano, Cuestiones como la nutrición, la salud, la educación son claves para lograr el crecimiento económico sostenido en esta concepción. Con el nombre Amartya Sen se le rinde homenaje al economista indio, justamente Amartya Kunar Sen, eh, premio Nobel de Economía del año 1998. Eh, un economista que bueno, es conocido este, y valorado mundialmente eh, por sus estudios vinculados a la pobreza, a los mecanismos subyacentes, a la pobreza, al desarrollo humano, al bienestar. Eh, bueno, el programa surge en realidad en el año 2008 en la UBA como una experiencia focalizada en la UBA eh, donde se formaron a los 100 primeros jóvenes en estos temas que tienen que ver con el vínculo ética-economía conducido académicamente por el doctor Bernardo Klicksberg. Eh, luego se este, realiza una nueva edición al año siguiente ya sumando a dos universidades más del país y se internacionaliza en la Universidad de San Marcos del Perú y de la República de Uruguay. Dado el éxito que tuvo el programa, en el año 2011 se decide hacer la primera experiencia a nivel nacional y ahí es donde nos invitan a formar parte como Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, desde ese entonces nos sumamos a, a, al programa a nivel nacional. Hoy somos 26 universidades nacionales, anualmente se forman 300 jóvenes. Esta apertura que vamos a realizar de la edición 2015 de, de, del programa 2000 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano, eh, es para nosotros un gran honor, un orgullo grande, porque es la primera vez que desde el 2011 que se realiza a nivel de todo el país, la apertura se hace en una sede distinta de la Universidad de Buenos Aires, que es este, la que conduce académica y, digamos, y coordina, este, académicamente conduce y coordina el programa a nivel de todo el país. Y en la internacionalización del programa también contempla eh, el dictado del programa 2000 jóvenes por una economía con rostro humano a nivel UNASUR a partir del año 2013 la idea del programa es incluir temas que no se desarrollan a lo largo de la cursada y que eh, está bueno que, que el perfil eh, del egresado de, de la facultad eh, los tenga para su accionar eh, diario en el segundo, en el segundo tramo eh, los chicos deben presentar un proyecto, una, un proyecto social una, una IDL se denomina idea para el desarrollo local en la cual apliquen los temas aprendidos durante el año a eh, un emprendimiento social de, de la ciudad. En la segunda etapa, paralelamente al desarrollo de los proyectos sociales, eh, se intenta multiplicar estos conocimientos en las aulas, eh, dando clases específicas sobre los temas que, que se han tratado a lo largo del año eh, y replicando los conocimientos en, eh, en, en las distintas materias de, de las carreras de, de, la, de la facultad. Eh... Lo importante y lo destacable es que este, se profundiza el rol social de la universidad porque se, digamos, este, trasladamos los conocimientos adquiridos en las aulas a problemas concretos o problemáticas concretas de la sociedad. Y este, también es destacable la importancia del trabajo en red, llevar adelante los proyectos este, como la Marte como los proyectos de voluntariado vinculados a, a la ecología o a la separación de origen de residuos, por nombrar alguno, este, no, no pueden lograrse o al menos no alcanzarían los objetivos este, de la manera en que los logramos, si no tenemos el aporte o el acompañamiento de organizaciones de distintos sectores de la sociedad.